acaba de llegar un es, pedazo pepina qué, pedazo es? Pedazo pedazo. Es ¿Qué? ¿Qué un móvil y es lo debes debes debes lo mejor que hay en el mundo oh, es el Samsung Samsung Galaxy S 21 Samsung Galaxy S 21 ultra, ultra, ultra te ultra la... power de 512 gigas toma ya y 16 16, sí. ¿Ah? 16, 16. megas de RAM. 16, lo más potente que hay ahora mismo en el mercado. Y ahora vamos a ver este nuevo concepto que para las empresas va genial. Y nosotros que estamos en operación ahorro. En operación ahorro es decir, ah, qué joder. Esta empresa, ah, mira los han comprado un, el móvil más caro. El, no. Lo hemos ¿Mm? No sabemos. Si dentro de esta caja viene un móvil que ya está usado o no está usado, hombre, es muy potente. O sea, yo creo que es muy usado no creo que lo esté. Pero o sea, ¿te alquilaste un móvil? Me he alquilado un móvil. De renting Bueno, ahora. Durante un año, 12 meses. En 12 meses lo devuelvo y me alquilo otro. Así que vamos a abrirlo aquí en directo para todos. Cuando lo cuento, no la gente me dice, ¿cómo te alquilaste un móvil? Cómpratelo. ¿Sabes que yo también cuando lo cuento, ¿Sí? cuando lo estoy comentando, también ¿Cómo te me vas a alquilar un, o sea, un móvil. Bolse coche, que lo alquilas, no, no, pues el móvil también, explícate, eh, que se entreta, a ver, a ver, bueno, al menos llegar, algo ha llegado, a ver, porque yo quiero ver, epa, epa, epa, epa. ya tu cajita viene mejor que la Muy mía, bien. vale, aquí te dice, nice to meet you, bueno, son alemanes, dir Spaß mit deine Technik und offen bueno, Así que bueno, lo que la concretamente dice que, que. nada, que puedes que alquilar un lindo cosas. día. Puedes alquilar vale. el, el reloj, puedes alquilar una consola, portátiles, puedes alquilar todo lo que te dé la gana. Y esto es un nuevo concepto de ahorro. Que... ¡Abrí el móvil que me estuvo oh, lindo! Acordaros, ver. mente rica, no mente pobre. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Ah, no! A ver, a ver, quiero ver una... está conmigo. Y ¿eh? Ah, está nuevo. Totalmente El mío no, el mío... Bueno, al la caja está prepintada. A ver, yo alquilé el Ultra también, Luego también nos viene... Luego aquí tenemos el glass, el cristal que se pone encima de la pantalla para protegerlo. Mira, eh, viene una funda. Pero sí que es un concepto que la casa nosotros, al menos como empresa y como ahorro, vamos a a mí, lo que no, a, mí a mí lo que no me ha gustado es que el curso llegó bastante más completo que el mío. Eso sí y que aquí me. gusta. ¿eh? S21 sí Ultra 5G. ¡Guau! Wow, no, no, no. Muy el más pepino bien. de todo. A ver, no ¿qué le no ahora? Nosotros, porque utilizamos muchísimo las cámaras de grabar a los chicos en los coches, haciendo entrevistas con laquiciados, con los futuros laquiciados. Y es verdad que lo utilizamos y mucho. Entonces, hemos tenido que escoger uno bastante power. Pero hay, para que tú escogas, pues, muchos más sencillos. Es que el alquiler, ¿cuánto nos cuesta Hernán el alquiler? Por 12 meses. Pero hay creo. de 30 euros el o alquiler, sea, de 12 euros el o sea, alquiler, 60, o de 60 euros. 60, creo que es en 50. ¿no? Vale, o sea, que puedes luego alquilar lo que tú ¿eh? quieras. que luego no puedo pagarlo no, no, no, por ningún pedazo. Pedazo. Wow. ¡Guau! Eh, pues está bonito todo negro, ¿eh? Mira que bonito. Me gusta más el plata. Oh, ¡Eh! Mira, no, mira, mira, no, mira. no, no. Totalmente ¡Ostras, nuevo. qué elegante! ¡Me encanta, eh! ¿Me también eh? la cámara? Eh, ¡Me encanta, eh! Vamos a quitar ahora... ¡Oh! Pero lo quitas así sin... Sin disfrutarlo con... un poco más. o sea eso oh, es... Quitarle plástico... el plástico es, es, es un así. momento épico. Levantame. ¿Cómo lo haces así tan rápido sin...? ¿Levantamos? Nuevito, nuevito, ¿qué ¿Qué momento estos momentos? Por esto vale la pena estar vivo Bueno, las cajas para de Cepan, no es para tanto. que esta empresa nos, nos recomienda guardar todo. Hombre, claro. a la hora de devolverlo, efectivamente hay que Luego viene sí, la caja, el pincho para poder abrir y poner la tarjeta. Y creo que aquí ya no viene nada más. Ah, sí, tiene un cable. Sí, estos teléfonos no traen cargados, no, traen cable. Tienes que tener el cargador. Sí, es que tendremos que comprar el cargador. O, sí, o como ya tenías un es Samsung, adicional. seguí usando los cargadores que tenías claro. y ya está. No claro. te compliques la vida. No, esto la verdad, si te digo la verdad, creo que lo mejor es guardar Yo lo guardé la caja, así. Cuando lo tengamos que devolver, mm. se devuelve, no o sé, sea, cosas por tu cable, Yo lo, no, no, lo y hacerle el retorno. Yo lo guardé tal cual. Medio, la, la experiencia caja. es brutal, ¿eh? O sea, la llegada del móvil ha llegado, ahora veremos los cobros. Se nos nuevo el móvil, un acaba este móvil, ese móvil que que te acaba de llegar, vale 1600 euros, ¿eh? Y lo estamos consiguiendo mensualmente, ¿Y lo qué de, si devolvemos si cambiamos por otro o si no lo podemos 50, pagar. 50, 60 euritos al mes. Vamos a ponerlo en la Y el año que, mes, que viene lo devolvemos. Si entendemos, a ver. Si algo de batería. Ver. Y te venderá en alemán. ¿Qué? Son alemanes. Sí. Bueno, no, no, no, qué tarada. La, un protector de pantalla. ¿Lo vas a usar? No lo sé. No alquilado no sé si conviene. Eso te iba a decir. No Esa para... cosa... A ver si te lo mandara. Bueno, acá tenías vas un seguro. También, ojo, ¿eh? En un seguro a todo riesgo. Ah, lo único que mi tiene. amigo. También es eh, el robo. Espera que tengo... un momento. Y bien. ¿Ves? Tiene las, las cositas y viene el plazo. ¿Qué trae esto allí? Ah, vale. Todas las para, herramientas para, para que... ponerla... ¿Se lo vas a poner? Este es antibacterial. Ah, mira, qué bueno. ¿Se lo vas a poner o no? Sí, creo que sí. Así que bueno, pues aquí vamos a disfrutar. ¿Se enciende o no? Trae algo de, de no, batería. No tiene nada. nada, nada. Bueno, sí, vamos a cargar. Acá mira, hay un mira, cargador mira, de Samsung premium. ¿sí? Ah, pues me protege bastante bien la No, y además es finita, está buena. Listo, pues sí, móvil y alquilado. ¡Hala! Móvil alquilado, experiencia, experiencia, ¿cómo brutal, lo ves? Brutal, brutal. O sea. Ah, mira, tiene un 20%, 27% de, y, de verdad, estoy satisfecha. Abriendo ah, guarda el por qué. En los tiempos acordados, o sea, con un seguimiento en la aplicación que te va diciendo cómo está llegando el paquete. Eh, cuando ha llegado me han avisado, cuando ahora lo he abierto aquí en vivo y en directo pues la verdad que es fascinante, es tal cual el móvil que había seleccionado, o sea que mmm, la empresa que se llama Grover, ¿no? muy bien, buen trabajo para estas empresas y estos empresarios que a ahorrar al marcha, chao. Chao, chao, chao, chao.